Hola de nuevo, vamos a finalizar el módulo 5 con esta última lección centrándonos sobre todo en el aspecto artístico de las fallas que es, evidentemente es un aspecto esencial y fundamental en, en, en la fiesta. Pero eh, es, una, es un, una situación o una problemática que no está exenta de, de polémica porque habitualmente en los ámbitos tradicionales, artísticos eh, siempre se ha jugado a tilar a las fallas dentro del ámbito de la artesanía incluso las propias fallas no se han reivindicado eh, quizá con suficiente fuerza como obra y expresión artística ¿no? en este caso yo sí que reivindico ese valor artístico y ese valor estético que tienen las fallas que considero que es fundamental y va mucho más allá de la, de la, propia, de la propia artesanía porque en realidad estamos hablando de conceptos difusos, conceptos que tienen que ver con jerarquías culturales que desde el punto de vista eh, educativo, desde el punto de vista de la investigación en el ámbito de las artes y de la cultura visual pues debe ser cuestionado y debe ser incluso eh, criticado de alguna forma. ¿no? Eh, efectivamente, eh, históricamente las fallas tienen un, un modelo digamos clásico, tradicional eh, a nivel de exposición o de experiencia creativa y artística como podría ser el ejemplo que tenemos, que tenemos en la imagen, pero cada vez más eh, hay procesos de innovación, de renovación estética, y las fallas eh, se convierten en un espacio, en un laboratorio, en el que los propios artistas falleros van buscando nuevos caminos, nuevas vías de exploración artística y estética, que no tienen por qué de alguna forma contradecir, sino que establecen un diálogo necesario, una multiplicidad de vías y de relaciones fundamentales que enriquecen el discurso completo, estético, que nos pueden ofrecer las fallas, empezando por las fallas más tradicionales, más monumentales, más preciosistas, pero cada vez más encontramos fallas que buscan experimentar, que buscan indagar nuevos lenguajes y que se convierten en una oportunidad perfecta para atraer incluso a artistas o a arquitectos, más allá de los propios artistas falleros, que empiezan a eh, construir obra pública dentro de este escenario, de este, de este gran festival artístico como son las fallas. Por ejemplo, eh, el, el contrapunto más, más radical lo podríamos encontrar en fallas minimalistas, como la que podemos encontrar en el ejemplo, donde la estética se reduce a, a lo conceptual, al mínimo eh, ejemplo básico de materialidad, donde el aspecto conceptual es lo, lo fundamental y lo más importante. En muchos casos las fallas oscilan entre búsquedas estéticas tradicionales y más contemporáneas y sobre todo tratan de integrarse en el entorno a partir de construir una experiencia de apreciación estética singular, muy centrada en cómo se dialoga los elementos con el, con el propio entorno. Eh, sin embargo, eh, las fallas preciosistas también se vinculan a esa búsqueda de experiencia, de belleza eh, de, a la vez sin renunciar al aspecto al aspecto crítico. Existen también modelos de falla mucho más eh, transgresores, mucho más interactivos, que tratan problemas y problemáticas de carácter social desde un punto de vista eh, más artístico, contemporáneo. Y luego lenguajes híbridos que se integran perfectamente con el entorno y que de alguna forma recogen las tradiciones de la tradición y de la modernidad aunándolas en un único espacio, en, un único, en una única propuesta, propuesta artística. Cada vez más eh, las fallas nos invitan a participar o a participar de una forma activa y nosotros nos convertimos también como eh, espectadores en los constructores de la propia falla como en este ejemplo en el que se invitaba al espectador a escribir sus propios, sus propios miedos, sus propios temores y por, y por tanto dejar constancia de esa, de esa falla, eh, de, de tus temores y, y que la falla de alguna forma integrara tus propios discursos. O, o esta otra falla en la que normalmente eh, se invitaba al espectador a moverla, a interactuar con ella, a jugar con ella, de forma que la participación y la apreciación estética y artística ya no es simplemente de observador y creador sino de un observador participante. Algunas fallas como por ejemplo la que tenemos en el ejemplo eh, permiten eh, una interacción a, a través de una crítica eh, sobre problemas o problemáticas sociales muy, muy complejas, muy candentes y que es necesario visibilizar pero además nos permiten desde un punto de vista estético y artístico interactuar de forma dinámica y activa con ella para fo formar parte y ser copartícipes de esas problemáticas y por lo tanto comunicarnos aspectos que van mucho más allá del aspecto propiamente festivo o lúdico de la fiesta.